Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estéis estudiando mucho. Ayer vi la noticia de que se ha licitado el contrato de transportes para el personal de la, del centro penitenciario de Soria, en la plataforma de contratación, y tras echarle un vistazo pues me ha parecido muy interesante y adecuado para darle un repaso a lo que veíamos el otro día, sobre todo en la, la diferencia del valor estimado, presupuesto, base, de licitación y precio. ¿Vale? En primer lugar, ¿cómo llegamos a los contratos dentro de la plataforma de contratación? Fijaros, pongo contratación del Estado en Google y me lleva a esta página. ¿vale? Luego me voy a publicaciones, licitaciones y me, sale, me salen estos filtros. Aquí simplemente en nombre del órgano de contratación pongo planificación y gestión económica, porque es un contrato que se licita desde servicios centrales, no desde el centro penitenciario luego veremos por qué. Le damos a buscar y vamos por aquí y aquí lo tenemos, ¿vale? Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Soria, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, estado publicada y aquí vemos que el importe aparece 60.000 euros, eh, luego veremos de dónde sale esto, plazo de presentación finaliza el 5 de septiembre de este año, ¿vale? y se licita por la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. Si pinchamos aquí, entramos al expediente de contratación. Vale, y tenemos el órgano de contratación, el objeto del contrato, servicio de transporte de personal, vale, no lo repito, acordado el objeto del contrato, artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público, y aquí nos aparece... Una cosa ya de interés, presupuesto base de licitación sin impuestos, 60.000 euros. Vosotros ya os dije el otro día que técnicamente el presupuesto base de licitación, el que contempla el artículo 100 de la ley de contratos, técnicamente es con el IVA incluido, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo han tenido que subir sin impuestos, pero si en el supuesto práctico nos preguntan sobre el presupuesto base de licitación, hay que incluir el IVA, por lo tanto, técnicamente, Aquí habría que poner, es decir, eliminar, si eliminásemos sin impuestos, aquí habría que poner 66.000 euros o 60 más IVA, ¿vale? Porque aquí el IVA, yo recuerdo que en transportes el IVA eh, es un 10%, no es un IVA general del 21, es un IVA del 10. Por lo tanto, este es un contrato del presupuesto base licitación de 66.000 euros y un valor estimado del contrato de 120.000 euros, ¿vale? ¿Por qué esta diferencia? Pues ahora lo vemos. Tipo de contrato, servicios. ¿Vale? Eh, presupuesto base de licitación. Bien, pues cómo se ha calculado. El presupuesto base de licitación hace, se hace un pequeño estudio de mercado, ¿vale? Eh, a ver qué es lo máximo que nos podemos gastar, se puede gastar el centro penitenciario de Soria en un determinado, en un periodo determinado. Para prestar ese servicio. Se hace un estudio de mercado, se pregunta de manera informal a varias empresas, se mira, eh, se incluyen también los costes laborales de ese conductor o esos conductores necesarios para prestar ese servicio, ¿de acuerdo? Se hace un cálculo de kilómetros que va a hacerse el autobús. Entonces, se, se calcula, se llega a un presupuesto base licitación que va a ser el máximo que nosotros podemos comprometer durante ese periodo de tiempo para ese servicio, ¿de acuerdo? Más aparte, hay que incluirle el IVA. Eh, en este centro y con estas características, pues la, la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica ha llegado a la conclusión de que en lo máximo que puede comprometer, eh, esto estamos hablando por un año, ¿vale? Pero porque yo me he metido y he visto que es un contrato de un año más otro de prórroga. Pero es un contrato que lo máximo que puede comprometer para un año para licitar ese servicio son 60.000 euros masiva. ¿De acuerdo? Eso nos va a servir eh, a nivel financiero. Ahora veremos por qué. El valor estimado. Fijaros que aquí son 120.000 euros. ¿Y qué es lo que me hace variar el valor estimado del presupuesto base de licitación? El valor estimado... Tener en cuenta que, eh, principalmente, hay tres aspectos que nos pueden hacer subir esa cantidad por encima del presupuesto base de licitación. En primer lugar, atendiendo al artículo 101 de la ley, en primer lugar, deben incluirse las eventuales prórrogas que se incorporen a los pliegos, que no quiere decir que se ejecuten, porque llegado el momento de vencimiento, el órgano de contratación puede decidir ejecutarla o no ejecutarla, pero hay que incluirla en el valor estimado. Por lo tanto, aquí, si ya os he dicho que es de 1 más 1, pues el presupuesto base licitación, aquí sin impuestos son 60.000, el valor estimado 120, pues hechos 60.000 de diferencia me vienen porque la prórroga se la he tenido que meter al valor estimado. Por lo tanto, principalmente son tres los aspectos que van a hacer que el valor estimado varíe por encima del presupuesto base de licitación, esto es las eventuales prórrogas, que ya lo acabamos de ver, pagos o primas a terceros en el caso de que se prevean, yo de momento no he visto ninguno, ningún contrato, pero seguro que hay alguno que por lo que sea lo contiene, y en tercer lugar, eh, las modificaciones previstas. Esto ocurre sobre todo en los contratos de obras donde normalmente se ejecuta la obra, es muy fácil encontrarnos eventualidades durante la ejecución del contrato en la obra, que hagan que el precio varíe, sobre todo al alza. Eh, entonces, la ley de contratos prevé unas modificaciones previstas que pueden alcanzar hasta un 20% por encima del precio del contrato y en el caso de que se incluyan en los pliegos, en estos casos, también habría que incluirse al valor estimado. Y por lo tanto, eso también nos haría variar con respecto al presupuesto base de licitación. Pero bueno, sí que es cierto que no necesariamente el valor estimado siempre está por encima del presupuesto base licitación, porque por ejemplo fijaros en este contrato si, un contrato simple, un contrato de servicios, imaginaros que yo no incluyese prórroga ¿vale? el presupuesto base licitación serían 66.000 euros mientras que el valor estimado serían 60.000, porque os recuerdo que el valor estimado en el valor estimado no hay que incluir el IVA por lo tanto aquí se daría la casualidad, si queréis llamarlo así, de que el valor estimado estaría por debajo del presupuesto base licitación. ¿Sí? Lo que quiero que os quede claro es qué es una cosa, qué es la otra, cómo se calcula una y cómo se calcula la otra. ¿Vale? El presupuesto de base licitación... Hemos estado hablando del cálculo. Vale. Ahora, a efectos prácticos. El presupuesto base de licitación... Eh me va a servir, por un lado, como tope y por debajo del cual es el que los licitadores van a realizar sus ofertas económicas. ¿Vale? Es por lo que yo voy a publicar la licitación eh, y los licitadores ofertarán posiblemente y seguramente menos de mi máximo a comprometer, que es el presupuesto base licitación. ¿Vale? Y otra, yo el gasto lo voy a aprobar por la cifra del presupuesto base de licitación, ¿vale? El gasto lo aprobaré, es decir, el documento A, bueno, y anteriormente el documento RC de retención de crédito, estamos en la fase de preparación del contrato. Haré un RC para retener el crédito de 66.000 euros y haré un A posterior, por otros 66.000 euros, ¿sí? Previamente, por supuesto, a formalizar los documentos deben pasar por la intervención, ¿vale? Porque estamos hablando de fiscalización previa. Yo mando el RC a la intervención y cuando venga intervenido y conforme lo firmo y ya tiene validez, ¿vale? Retengo el crédito posteriormente apruebo el gasto, apruebo el expediente de contratación, artículo 117.1 de la ley de contratos, documento A, por el importe que apruebo el gasto, en este caso haría un documento A por 66.000 euros, os enseño los documentos contables que tengo que tenerlos por aquí, tenemos aquí el documento A, Perdón, voy a enseñaros primero la retención de crédito, que es este, ¿vale? Haremos un documento RC eh, que debería aquí poner la anualidad eh, en la cual retengo crédito, ¿vale? En la cual se retiene crédito. Imaginemos que es un contrato que empieza el 1 de enero, por hacerlo un poco más fácil. Empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, ¿vale? Del 2023. ¿Vale? Bueno, habríamos un contrato de tramitación anticipada, pero bueno, eh, obviando la tramitación anticipada, haríamos un RC de 2023 por 66.000 euros, que sería mandado a la intervención y devuelto conforme. Posteriormente, aprobaríamos el gasto también de 2023 por 66.000 euros. ¿De acuerdo? Y lo que haríamos luego es cuando nos, eh, los licitadores presentan todas las ofertas y con el órgano de contratación en su caso la mesa de contratación con respecto a los criterios de adjudicación eh, pues saldría digamos eh, vencedor bueno la ley de, de contratos lo llama la oferta económica más ventajosa sería el licitador elegido el que adjudicamos el contrato vale y una vez formalizado el mismo imaginaos que al final, se lo hemos adjudicado vamos a ver si esto estaba el presupuesto base a ser licitación en 66.000 euros imaginar que lo hemos adjudicado y formalizado por 53.000, vale pues entonces luego a nivel financiero eh, a la formalización del contrato pues eh, haríamos un documento de de compromiso de gasto vale por el importe que hemos adjudicado, ¿vale? Imaginaros por 53.000. ¿Qué haríamos entonces? Pues deberíamos hacer documentos A en negativo, documento A en negativo y documento RC en negativo, o barrado, para liberar el crédito que se nos había quedado retenido en fase de aprobación de gasto y en fase de retención de crédito, ¿vale? Porque no hemos adjudicado por lo mismo que hemos aprobado. El RC se hace por una cantidad, el A se hace por otra cantidad, perdón, por la misma cantidad que el RC, y el D, que se hace a la formalización, ya es por un importe inferior al gasto aprobado. Por lo tanto, para que si no se nos quede crédito en fase A y en fase RC, ese crédito hay que liberarlo. ¿Vale? Y es por el crédito en fase D, fase de compromiso de gasto, por el que hemos adjudicado, hemos formalizado y vamos a trabajar, ¿vale? A partir de aquí, eh, el contrato se ejecutará y normalmente suele ser a mes vencido, igual que en los contratos de limpieza, eh, a mes vencido, conforme al principio del servicio hecho, será esta vez el, cen el centro penitenciario y no el centro directivo, será el director del centro penitenciario, quien a mes vencido y una vez el adjudicatario aporte la factura, de, en este caso el servicio de transporte mensual, pues el director hará sucesivos OCA OK de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, vale que lógicamente también serán intervenidos y nos tienen que devolver conforme, para traspasar todos los OKs, a medida que se vayan sucediendo, vale, por el importe mensual, esos documentos OK lo que hacen es ir tirando del crédito que tenemos en fase D, en fase de compromiso de gasto, hasta que llega un momento al año que el dinero se ha agotado. Habríamos hecho 12 OKs que se habrían, digamos, surtido del de crédito en fase de compromiso de gasto, ¿vale? Y bien, eh, principalmente y muy resumido, eh, estaríamos enlazando las fases de contratación con las fases de ejecución de gasto que contempla la ley general presupuestaria y la instrucción operatoria contable, que no se os olvide, regla 42, muy importante. Visto esto muchos diréis, bueno y entonces, y volviendo atrás, ¿para qué me sirve el valor estimado? Si yo he trabajado a nivel contable desde el presupuesto base de licitación. Pues este valor estimado aunque a priori no ha tenido efectos eh, financieros, sí que me vale es muy importante porque me vale para situar mi contrato dentro de la ley de contratos porque la ley de contratos a la hora de la publicación, a la hora de el procedimiento de adjudicación que elegimos siempre nos habla del valor estimado por lo tanto el valor estimado me sirve para situar eh, para elegir principalmente el procedimiento de adjudicación de la licitación vale fijaros aquí, han eh, escogido un abierto simplificado, artículo 159.1 de la ley de contratos. Eh, ¿Por qué no se han ido a un supersimplificado, simplificado, el 159.6? Pues porque para el supersimplificado simplificado el valor estimado debería ser de eh, inferior a 60.000 euros. ¿vale? Por eso no han podido irse a un abierto super simplificado. ¿Por qué no se han ido a un, eh, a un abierto normal? Pues porque hasta 140.000 euros podemos irnos al abierto simplificado según el 159.1, ¿vale? Por lo tanto, aquí veis que el valor estimado está marcando principalmente el procedimiento de adjudicación, ¿sí? Por lo tanto, valor estimado me sirve para situar mi contrato dentro de la ley de contratos, presupuesto base de licitación me sirve, además, para ponerle un tope a las ofertas de licitadores a la hora de la publicación para emitir documento RC y A. Bien, visto esto, y con esto acabo, eh, muchos os preguntaréis, ¿y por qué siendo el valor estimado de 120.000 euros no es un contrato donde, lo, donde el órgano de contratación es el director del centro penitenciario de Soria? Y esto es muy importante que lo controléis porque la orden de delegación de competencias, pues hay que sabérsela. Si nosotros nos vamos aquí a la orden 985 de 2005, vale, en el vigésimo segundo, donde nos habla de las delegaciones de competencia en los directores o gerentes de los centros penitenciarios, sobre todo aquí en el punto 1, que nos habla de las fases de ejecución de gasto, nos dice, bueno, 1.2, que dice respecto del convenio de correos y telégrafos y de los contratos de transporte de personal a los centros penitenciarios, que este es el contrato del que estamos hablando, que se delega en el director, fijaros, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, es decir, el director del centro solo podrá emitir documento OK correspondiente a la fase de reconocimiento de obligación y propuesta de pago, él no puede, en un contrato de transporte de personal, realizar eh, la, la, la fase de aprobación del gasto y mucho menos retención de crédito. Por lo tanto, retención de crédito, documento RC, y aprobación del gasto, documento contable A, así como la licitación será por parte de del Centro Directivo de Madrid, mientras que el director sí que realizará por esta delegación de competencia de la 985 2005 el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago. Al fin y al cabo, lo que consistirá es que a mes vencido, cuando el, el adjudicatario, la empresa, nos traiga la factura del servicio realizado y viendo que se ha llevado a cabo sin ninguna incidencia, el director formulará documento OCA para que, para que se pueda efectuar el pago material de ese mes a esa empresa por parte del Tesoro Público. Eh, recordar, ordenación general de pagos, director general de Tesoro y Política Financiera, que es quien efectúa la orden de pago, que debe intervenirse también, y eh, la habilitación del Tesoro Público, Realizará el pago material mediante transferencia bancaria a la empresa adjudicataria. Bueno, espero que no os haya liado mucho y cualquier duda me mandéis un correo, ¿vale? Venga, chao.